Uy, papi, vamos a romper con estos viejos, güey. Asesinato doble. <risa> ah, ¿eh? ¿Asesinato? Ya, con los viejos. ven <risa> a <buena>, pucho. <risa> Uy, ¿cómo es que llama? Morde.